Buenos días a todas y todos. Vamos a ir dando ya inicio a esta sesión a, las que, a la que les doy a todas y todos la bienvenida. Eh, el título de, de la sesión, como ven en pantalla, es la importancia de los escenarios regionalizados de cambio climático y herramientas asociadas para las políticas de adaptación al cambio climático. Eh, que se celebra, como saben, en el marco de la Semana Medioambiental Iberoamericana y concretamente en, en la sección temática de adaptación al cambio climático. Eh, esta sesión ha sido organizada por las redes eh, medioambientales iberoamericanas RIOC, que es eh, la red centrada en cambio climático, y CIMED, que es la red eh, que trabaja sobre los aspectos de tiempo y clima. Y el objetivo que, que se busca eh, con este espacio es dar a conocer... Eh, experiencias concretas que se han desarrollado eh, en el tema de eh, generación de escenarios climáticos eh, regionalizados y herramientas que permiten y facilitan la visualización y acceso a información con el fin de que los sectores socioeconómicos eh, puedan eh, utilizar esta, esta información clave eh, para la generación y diseño de sus políticas y medidas de adaptación al cambio climático. Bueno, la agenda eh, que tenemos preparada y bueno, eh, tras esta introducción eh, que les estoy dando eh, yo, Sara Covaleda, eh, que soy parte de la FIAP y del programa Euroclima Plus, eh, seguirá una presentación sobre la importancia de los escenarios climáticos para las medidas de adaptación al cambio climático, concretamente desde la experiencia que han desarrollado con el Plan Nacional de Adaptación de Perú, eh, recientemente aprobado. Eh, a cargo de esta presentación está Roger Morales, que es eh, especialista en gestión del riesgo climático de la dirección de adaptación al cambio climático y desertificación del Ministerio del Ambiente de Perú. Después contaremos con eh, otra presentación eh, en la que se nos mostrará una acción que se ha venido desarrollando en Centroamérica eh, en la que se han desarrollado escenarios regionalizados eh, para seis países de la región y en este caso Jorge Tamayo, que es coordinador eh, de la, del Programa de Cooperación Meteorológica Iberoamericana, y meteorólogo del Estado de la AIMED de la Agencia Estatal de Meteorología de España, nos contará el origen y características de, de, este, de esta acción. Y eh, Berta Olmedo, que es la Secretaría Ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de Integración Centroamericana, nos hablará sobre el visor de escenarios, que es la herramienta que se ha eh, desarrollado en el marco de este trabajo. Por último, contaremos con un espacio de debate para hablar sobre las lecciones aprendidas, retos y próximos pasos en los que podrán eh, plantear sus preguntas eh, y comentarios eh, a los ponentes y para lo cual podrán utilizar el, el chat de, de la sesión. Así que, eh, sin más, eh, y para iniciar, le paso la palabra a, a Roger. Adelante, Roger. Eh, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la, por la invitación a este evento. Lo que vamos a contarles nosotros desde, desde Perú es eh, la importancia de los nacionales de cambio climático eh, para las medidas de adaptación, en base a la experiencia que, eh, que ha tenido el gobierno peruano en el marco del Plan Nacional de Adaptación, que lo hemos aprobado a mitad, a mitad de este año. Entonces... Eh, en el país esto, existe todo un marco normativo y legal a través de la ley de cambio, de cambio climático, eh, la cual respalda la gestión integral del cambio climático. Y esta, eh, esta se concibe como una eh, planificación participativa, transparente e inclusiva que está construida bajo un proceso eh, multisectorial, multinivel y multiactor para el diseño, la ejecución, eh, el monitoreo y la evaluación de políticas, estrategias y acciones que ayuden tanto a la adaptación al cambio climático como, la, como a la mitigación. Entonces, con este marco normativo y legal, se respalda la gestión integral del cambio climático y, eh, y este dispositivo legal contiene una serie de, de, de aspectos importantes, ¿no? vinculados con la misma gobernanza climática... Eh, la importancia de las contribuciones nacionalmente determinadas y otros instrumentos de gestión a nivel, a nivel país. Y entre esos elementos destaca también la importancia de contar con la evidencia a partir de la información para esas políticas públicas que incluye los estudios de vulnerabilidad y adaptación, que es el foco de nuestra presentación. Entonces, esta gestión integral del cambio climático... No solamente es una cuestión del Estado propiamente, ¿no? sino que hay una lógica de trabajo multisectorial, multinivel y multiactor, multiactor con participación de los actores estatales y no estatales. Entonces, nuestro desafío, nuestro desafío climático, o en el contexto global conocido como las contribuciones nacionalmente determinadas, NDC por sus siglas en inglés, son las acciones que el Perú se ha comprometido a implementar en el marco del Acuerdo de París, cuya actualización viene del año, del año 2020, o sea, el gobierno ha presentado su actualización ante la convención eh, el, año, el año pasado, y de ese total de 154 medidas, 92 medidas de esto corresponden a la adaptación al cambio climático, principalmente concentradas en cinco áreas temáticas. ¿no? en pesca, en agua, en bosques, en salud y en agricultura. Y adicionalmente hemos presentado dos nuevas necesidades de adaptación en dos nuevas áreas temáticas que son turismo y, y transportes. Entonces, bajo estos avances en materia, eh, en materia normativa, en materia instrumental, se formuló el Plan Nacional de Adaptación del Perú, que, eh, que se concibe como un instrumento que orienta la planificación de la adaptación al cambio climático a nivel país, ¿no? cuyas prioridades están enfocadas a reducir la exposición, la vulnerabilidad, así como aumentar la capacidad adaptativa desencadenada por los peligros asociados al cambio climático, además también de permitir el aprovechamiento de oportunidades de mejora. Entonces, la lógica que hemos tenido en esta construcción conceptual y metodológica del NAP es lo que ustedes pueden percibir y ver en la parte inferior. Es en sí un ciclo de mejora continua. Aquí se ve como, una, como un proceso lineal, pero en sí es un ciclo de mejora continua que parte de un diagnóstico, ¿no? Conocer en base a la evidencia técnica, científica, los aspectos que están relacionados a los riesgos entre los efectos del cambio climático, ¿no? En función de ese análisis de riesgo que lo hemos hecho por áreas temáticas, eh, hemos enunciado los problemas, hemos identificado cuáles son las situaciones eh, a futuro que se podrían presentar, y en función de eso hemos podido identificar posibles alternativas de solución. Eso ha dado paso a la formulación. En la formulación es básicamente el planeamiento de la adaptación. Es decir, si ya tengo mi foto mi foto actual y mi foto futura en torno a los riesgos climáticos, en la parte de formulación empiezo a establecer cuáles van a ser esas orientaciones en materia de adaptación que el país quiere lograr. Y en función de eso, esto nos ha permitido identificar nuestras medidas de adaptación, que en sí integran estas 92 medidas de las contribuciones nacionalmente determinadas y otras adicionales. Y luego hemos pasado una etapa de implementación que quiere decir es, lo que quiere decir es, ok, estas medidas de adaptación, esas 92 medidas de adaptación, ¿cuáles van a ser esos caminos o rutas que deben seguir para que se puedan implementar? Porque lo que debemos buscar es la ejecución de estas medidas que se puedan esto, tangibilizar en aquellos sujetos expuestos y vulnerables y, sobre todo, en el territorio. Y finalmente, una etapa de monitoreo y evaluación. Si ejecuté mis medidas, lo, el siguiente paso es monitorear y evaluar si esas medidas de adaptación están logrando los cambios deseados en términos de reducir exposición, reducir esto, sensibilidad e incrementar la capacidad adaptativa. Entonces, todas esas etapas dentro de la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático es lo que eh, eh, en el Perú hemos seguido para la formulación de nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, el NAP en, en, en, en resumen tiene toda una parte de análisis de riesgo que es la base eh, formulada en, en áreas temáticas. En función de eso hemos podido determinar un, eh, un objetivo de prioritario general, tres específicos esto, y 92 medidas de adaptación al cambio climático. ¿no? Bueno, tiene tres, tres acciones, 46 productos y ustedes pueden ver ahí cuáles son los objetivos eh, estratégicos y orientadores que tiene nuestro Plan Nacional de Adaptación. Entonces, entrando al, al, al foco en sí de la presentación, el NAP eh, eh, parte e eh, incluye información que está basada en la ciencia, a través de los escenarios de cambio climático y los escenarios de riesgo. O sea, los escenarios de cambio climático han sido el insumo para la construcción de nuestros escenarios de riesgos ante los efectos del cambio climático. Inclusive en, nuestra, en nuestro marco normativo, en la ley eh, de cambio climático, ya existen eh, atributos mínimos que deben contener cuando uno hace un análisis de riesgo. ¿no? Entonces, los escenarios de cambio climático que contamos en el Perú son de 10 kilómetros y de 50 kilómetros de resolución eh, espacial y que nos eh, muestran cómo va a cambiar el clima en el futuro, ¿no? Y son la base en sí para la generación de estos escenarios de riesgos que contiene el Plan Nacional de Adaptación. Y los escenarios de riesgo como tal nos permiten priorizar los territorios donde se deben implementar eh, las medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, para el caso de la adaptación al cambio climático, eh, esta gestión, esta gestión está enfocada en reducir, en prevenir, en evitar los daños, las pérdidas y las alteraciones que están desencadenadas por los peligros asociados al cambio climático. Entonces, el Perú ya cuenta con un proceso instaurado sobre la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático, lo cual se ha tangibilizado a partir de este Plan Nacional de Adaptación. Entonces, cuando hablaba de este proceso de gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático, es este gráfico que ustedes pueden ver eh, a la izquierda de, de, de su pantalla, que tiene básicamente estas cuatro, estas cuatro fases y parte siempre de la evidencia. ¿no? La evidencia para nosotros es el análisis de riesgo ante los efectos del cambio climático, lo que está en color rojo. Y de ahí ciclo sigue un proceso de mejora continua que es la formulación, que es básicamente la identificación de las medidas de adaptación Luego la implementación, que es la ejecución en sí de las medidas en, en, en, a lo largo del tiempo y en un espacio determinado. Y finalmente el monitoreo y evaluación para evidenciar si esas medidas de adaptación están logrando los cambios deseados en aquellos sujetos expuestos y vulnerables. Entonces, este proceso de mejora continua lo concebimos como la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático y haciendo un zoom o una lupa en, en, en el análisis de riesgo, para el caso del Plan Nacional de Adaptación, hemos partido con eh, eh, nuestro modelo conceptual, a partir de lo que establece el, el, el IPCC, en torno a los riesgos, y que esto eh, hace la interacción entre los peligros, la exposición y la vulnerabilidad. ¿no? La interacción de estos tres elementos es lo que conjuga los riesgos ante los efectos del cambio, del cambio climático y que ha sido la base para el Plan Nacional de Adaptación. Entonces, a partir de este, de este modelo conceptual, que también lo tenemos establecido en nuestro, marco, en nuestro marco normativo, se ha iniciado todo el proceso metodológico para el análisis de riesgo. En términos de los factores mencionados, es decir, peligros, exposición esto, eh, y, y vulnerabilidad, por lo que estos elementos hemos podido determinar cuáles son las variables de información que van a entrar en cada uno de estos factores, factores del riesgo. Okay. Entonces, por lo que cuando ya entramos a hablar de los escenarios climáticos, eh, en el caso del, del, del país y por la información que, que, con, que hemos contado en su momento de la elaboración de este Plan Nacional de Adaptación, estos escenarios de cambio climático en términos de, de tendencias históricas y proyecciones climáticas han servido de insumo para el análisis de riesgo ¿no? que contiene nuestro instrumento y que fue realizado en, en cinco áreas temáticas. Entonces, estas son las bases, la base también de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas y les podemos compartir el link del, del, del NAP y ahí van a observar eh, todo el detalle que tiene el análisis de riesgo. Y ya entrando en sí a estos escenarios de cambio climático, lo que podemos mencionar es que el desarrollo y la actualización de estos escenarios de cambio climático eh, oficialmente los elabora eh, el Servicio Nacional, Nacional de Meteorología del Perú, conocido como el SENAL ¿no? que es la entidad eh, técnico-científica especializada en el estudio del clima en el Perú. Eh, por esta razón, para el análisis de riesgo actual y futuro ante los efectos del cambio climático que hemos realizado, eh, se han considerado los, los escenarios climáticos a 10 kilómetros de resolución espacial, ¿no? desarrollados por el CENAMI, hemos tenido una coordinación muy estrecha con, con dicha institución, y hemos considerado el escenario de alta, de alta emisión, el RCP 8.5, y los periodos de mediano y largo, y largo plazo, ¿no? centrados en el año 2030 y 2050. 2030-2050 porque esa es la temporalidad, la perspectiva, que tiene el Plan Nacional de Adaptación. Entonces, los escenarios de cambio climático han sido generados mediante la aplicación del método de reducción de escala. ¿no? Eh, y lo que se muestra aquí en la pantalla es eh, un, una, una síntesis de cómo eh, eh, los, la, los escenarios de temperatura y mínima y máxima al, al 2030 y al 2050 van a verse eh, incrementados, ¿no? Y para el caso de la precipitación, los resultados obtenidos manifiestan que hay un comportamiento diferenciado a lo largo, a lo largo del país. Entonces, a partir de esta información, esta información climática actual y futura eh, siguió de base para el modelamiento de los peligros asociados al cambio climático. Lo que podemos mencionar es que el Perú en sí enfrenta a todo un universo de peligros ¿no? que se encuentran asociados a los cambios en los promedios del clima y a la vari variabilidad climática. Y este universo de peligros, ejerce eh, un potencial efecto sobre las áreas temáticas que hemos mencionado, ¿no? agua, agricultura, bosque, salud, pesca, por lo que resultó importante su caracterización con miras a tomar decisiones para la planificación. Es por ello que este universo de peligros, el NAP se ha concentrado y ha espacializado eh, cuatro peligros, que son movimientos en masa, inundaciones, cambios en las condiciones de aridez y el retroceso glaciar. Seguramente eh, eh, la pregunta es, ¿y por qué solamente han definido estos cuatro peligros? ¿no? Esto, para ello nos hemos basado en algunos criterios. ¿no? Principalmente la disponibilidad de información en cuanto a la caracterización del peligro, la relevancia de cada peligro en el análisis histórico, ¿no? histórico y también futuro, y eh, la representatividad de cada peligro frente a cada una de las áreas temáticas. ¿no? Esos, esos han sido algunos de nuestros criterios por los cuales estos cuatro peligros son los que se encuentran eh, plasmados en el Plan Nacional de Adaptación. Entonces, este análisis de peligro se ha basado eh, en eh, su caracterización en analizar tanto los factores condicionantes, es decir, propios de la dinámica de cada fenómeno y que está asociado básicamente a la susceptibilidad física y a los factores desencadenantes es aquí donde entran los escenarios de cambio climático porque la naturaleza estos cuatro peligros tiene que ver con el comportamiento de la temperatura o de la precipitación que son los elementos detonadores por decirlo de algún modo de estos peligros entonces eh, los peligros de, de origen hidrometrológico en general en, en, en el país, que están asociados a estos cambios en los promedios eh, y a la variabilidad climática, eh, no solo importan en, sobre el bienestar social, ¿no? sino también sobre los diversos ecosistemas, servicios ecosistémicos, recursos naturales, la economía del país en general. Si vamos a un ejemplo, eh, podríamos señalar que en el caso del peligro por retroceso glaciar en el Perú, que es considerado uno de los peligros asociados al cambio climático, se origina eh, en sí por los cambios en los promedios del clima, ¿no? en concreto eh, por el incremento de la temperatura media. Entonces este retroceso no solamente afecta a la oferta hídrica del país, sino que también tiene la capacidad de generar otros riesgos, puesto que da eh, lugar a la formación de nuevas lagunas glaciares y que, a su vez, esto puede derivar en otros peligros, ¿no? como, como las avalanchas, los aluviones. Eso es lo que pasa en, en toda la cordillera blanca de, de, de, de nuestro país. Entonces, la caracterización de este peligro, por ejemplo, se realizó tomando en cuenta la evaluación de la anomalía térmica, ¿no? esto, anomalía térmica media sobre la superficie glaciar Y para ello empleamos un mapa de ubicación de los glaciares que, eh, en, lo tiene el Instituto Nacional de, de Glaciares en el Perú y también en la Autoridad Nacional de, del Agua. ¿no? Entonces, a través de, de esta información, se hizo una comparación y se pudo evidenciar la evolución continua del proceso glaciar. Entonces, una vez localizados los glaciares, se calculó los cambios en la temperatura media para todos los periodos de análisis. ¿no? En nuestro caso, el periodo actual, el periodo centrado al 2030, y el centrado al 2050, y nuestro periodo de referencia fue 1981-2005. Entonces, tras ello, se evaluó esta variación térmica en los emplazamientos de, de, de los glaciares, y se clasificó los intervalos, ¿no? en función de los niveles de peligrosidad, muy alto, alto, medio y bajo. Allí, por ejemplo, en este, en este gráfico, esto lo que se puede ver que es el nivel de peligro actual para el retroceso glaciar, esto principalmente es, es, es bajo, ¿no? Debido a que los cambios en la temperatura anual son menores a un grado centígrado. Y si vemos los escenarios futuros al 2030 y al 2050, el nivel de peligro ya es alto a muy alto. no. Y para el caso de exposición y vulnerabilidad, eh, ya viendo... Identificó estos cuatro peligros que se, puede, que se han podido espacializar por la información y demás, y demás aspectos que he señalado. Eh, procedimos ya al análisis de exposición y vulnerabilidad. ¿no? Y este análisis de exposición y vulnerabilidad lo hemos hecho por cada una de las áreas temáticas, principalmente cinco áreas temáticas. Y todo esto tiene un, un, un, un proceso que, que tiene su propio, sus propios modelos conceptuales por área temática para ver en base a la información, a la evidencia, cómo. Cómo los riesgos ante el cambio climático afectan a cada una de las áreas temáticas en términos de peligros, de exposición, vulnerabilidad y, y, y riesgo. Y para el caso de la exposición y vulnerabilidad, hemos hecho uso de indicadores espaciales ¿no? para, para evaluar estos, estos factores de riesgo de un grupo o de los sujetos vulnerables, que son diversos, poblaciones, medios de vida, ecosistemas, cuencas, eh, eh, entre otros. Y para realizar esta selección de indicadores, lo importante es que se debe comprender en sí las causas de por qué un sujeto de análisis se encuentra expuesto o vulnerable a un cierto peligro. En el caso del Plan Nacional de Adaptación, se recurrió en sí a una cadena de impactos identificadas, o sea, una cadena lógico-causal o modelo causal, y a partir de ahí se diseñó un conjunto de indicadores por cada sujeto de análisis, ¿no? y por cada área temática. Sobre la base, sobre todo, de información disponible a escala nacional. Utilizando las fuentes oficiales, o sea, nuestras instituciones públicas. Y tomando en cuenta algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí también hemos hecho mucha sinergia con lo que establece la gestión de riesgos de desastres, ¿no? En el país hay todo un sistema que rige la gestión de riesgos de desastres. Y hemos hecho sinergias con los aspectos de la adaptación al cambio, del cambio climático. Entonces, una vez diseñado este conjunto de indicadores, se han construido estos índices de, de exposición y vulnerabilidad mediante la combinación de, difer, de distintos indicadores. ¿no? En, el caso, en el caso particular de la vulnerabilidad, por ejemplo, otorgamos un peso de 80% y en el caso de los indicadores de, esto, de capacidad adaptativa, un 20%. ¿no? Entonces, esta ponderación ha seguido todo un proceso eh, eh, jerárquico para evaluar la relevancia de cada uno de los componentes que integran el riesgo. Entonces, con toda esta interrelación de, de, de factores, de variables, de información, se han podido determinar los escenarios de riesgo de los efectos del cambio climático en el Perú, bajo esa temporalidad 2030-2050, y, y, y, y, y los resultados se estructuran para cada una de las cinco áreas temáticas y por cada uno de los sujetos de análisis. Entonces, eh, eh, la información que contiene es tanto el mapa del riesgo actual, el mapa del riesgo al año 2030, y el mapa de riesgo al año 2050. Y del mismo modo, para cada grupo de mapas, se ha realizado un análisis desde dos perspectivas. Una desde la tendencia del, del riesgo, y otro considerando las áreas de análisis más afectadas. Entonces, continuando con el ejemplo esto, del retroceso glaciar, y ya para, para, para finalizar también, eh, si seguimos esa cadena eh, del escenario de riesgo ante, ante retroceso glaciar, por ejemplo, en la disponibilidad hídrica, tomando en cuenta el área temática de, de agua, en este mapa podemos ver que eh, el nivel muy, más alto se evidencia en la, en la sierra, ¿no? el, color, el color rojo. El principal motivo eh, se debe a que los niveles de peligro más altos se concentran en esta zona y asimismo los niveles de vulnerabilidad son los más altos debido principalmente a una mayor demanda y a una menor oferta hídrica, ¿no? por lo que ya viene pasando con eh, nuestros glaciares. Y comparando el escenario eh, actual con los escenarios futuros, se observa un incremento en el nivel de riesgo a medida que aumente el horizonte temporal y este incremento eh, básicamente se debe al aumento que registran las temperaturas medias a medida que aumenta el horizonte eh, temporal. Entonces, ya para esto, eh, finalizar la presentación, eh, algunos mensajes claves. Es que eh, en sí la, la acción climática y el proceso de desarrollo como como, como tal, debe tomar en cuenta eh, la evidencia esto, científica. no La construcción de políticas públicas, no solamente en el Perú, sino en todos, en todos los países, debe partir de la evidencia. Entonces la evidencia, si queremos fomentar y promover procesos de adaptación al cambio climático, está en función de los escenarios de cambio climático y sobre todo de los escenarios de riesgos ante los efectos del cambio climático, para que esa planificación del desarrollo tenga o considere un, un, un, un manejo adaptativo. ¿no? Nuestro Plan Nacional de Adaptación, que busca orientar la adaptación al cambio climático en el país, eh, eh, ha tomado en cuenta toda la mejor y mayor información esto, técnica, científica esto, eh, disponible, y que no solamente nos va a ayudar a contribuir a implementar medidas de adaptación, sino también que va a ayudar a integrarse en otros procesos, de, en, otros procesos en sí de desarrollo. ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos todo el contexto de la pandemia, eh, procesos de, esto, de desarrollo urbano, de gestión de recursos hídricos, entre otros. ¿no? Entonces, para nosotros los escenarios de cambio climático han sido un insumo clave para esa fase de diagnóstico que tiene el Plan Nacional de, de Adaptación, y a partir de ello y junto a la información de exposición y vulnerabilidad se han desarrollado los escenarios de riesgo que identifican estos niveles de riesgos a nivel, a nivel nacional y que hemos compartido con ustedes en la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Roger y felicitamos al Perú por, por su nuevo plan de adaptación y por este excelente trabajo que han desarrollado. Y ahora eh, pasamos a, a la segunda presentación eh, en la que Jorge Tamayo y Berta Olmedo nos van a hablar de un proyecto de escenarios regionalizados de cambio climático en Centroamérica. Adelante, Jorge. Muchas gracias, eh, Sara. Bueno, buenos días para quienes están en América, buenas tardes para, para que estén aquí en España. Y lo que, lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la... de la sesión es presentar un caso concreto de un proyecto de cooperación llevado a cabo entre diversas instituciones relacionadas con, con, el, con el cambio climático, tanto desde el punto de vista de generar información como desde el punto de vista de utilizar esa información como nos acaban de mostrar en la ponencia anterior y que, y que ha constituido pues, lo, que, lo que llamamos el proyecto de escenarios regionalizados de cambio climático para Centroamérica. Este... Este proyecto eh, surge pues, de la necesidad realmente de disponer de escenarios de cambio climático eh, eh, obtenidos de una manera eh, homogénea y de una manera eh, igual para, para muchos sitios. Todo esto vino inicialmente pues, de, la, de, las, de las conclusiones o de las necesidades que se plasmaron en las reuniones que, ya, que se llevan a cabo entre las redes intersectoriales o las redes, perdón, las redes medioambientales que hay en Iberoamérica relacionadas con tiempo, tiempo, clima hago el cambio climático, la CIMED, la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos y e Hidrológicos, la CODIA, la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua y la RIOC, la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático. Y todas estas redes tienen eh, aspectos comunes, intereses comunes, realizan reuniones eh, entre ellas intersectoriales y de estas reuniones, pues, surgen una serie de necesidades, entre ellas pues la necesidad de poder planificar la reducción del riesgo asociado a los eventos hidrometeorológicos extremos y disponer de herramientas que permitan evaluar estos impactos. Es decir, disponer de escenarios regionalizados de cambio climático, escenarios de cambio climático a una escala eh, suficiente y adecuada para poder tomar medidas. Eh, se, se pensó que fueran obtenidos a partir, obviamente, de los modelos en, aquel, en aquella época del r 5 del IPCC, ahora ya tenemos las nuevas, las nuevas pasadas, y que permitieran evaluar el impacto sobre los recursos hídricos, sobre los fenómenos meteorológicos extremos, pero a ser posible utilizando metodologías comunes y que fueran elaboradas por instituciones oficiales de los distintos países, como en la ponencia anterior que nos han mostrado, pues, los escenarios de Perú, pues fueron elaborados por el SENAV y por el Servicio Meteorológico eh, Peruano. En Centroamérica este proyecto pues ha sido llevado a cabo por las instituciones, por los servicios meteorológicos, de la región, es decir, los seis servicios meteorológicos eh, centroamericanos de la, de la parte iberoamericana de Centroamérica. Se conformó un grupo de trabajo regional conformado por técnicos de todos estos servicios meteorológicos, coordinado por la Agencia Estatal de Meteorología de España y también con la participación del CRH, que a continuación nos mostrarán pues, dónde se alojan los resultados eh, obtenidos en este proyecto, que ha sido en un visor, en un visor web. Y todo este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la financiación por parte del programa Euroclima Plus de la Unión Europea, gestionado por la FIAP, programa al que se pudo acceder, entre otras cosas, porque fue una, un requerimiento no únicamente de un, de un sector del medio ambiente, del sector meteorológico, sino fue un requerimiento de varios sectores relacionados con el medio ambiente, como fue el agua o como fue el, los responsables de las políticas de, de adaptación y de mitigación de cambio climático. Todo, es decir, todo aquello que tenía que ver con, con la RIO. Eh, este es un proyecto que ha estado eh, elaborado regionalmente, es decir, como podemos ver en el mapa, pues son resultados que se obtienen a escala regional, pero que también, debido a la resolución que tiene, son utilizables, obviamente, a escala nacional e incluso a escala local, dependiendo de qué parámetro estemos considerando, con la resolución puede llegar a ser tan baja como de un kilómetro. Depende del parámetro, depende del método de regionalización, pero se puede llegar a muy muy reducidas en cuanto a la, a la información. En cualquier caso, es información que ha sido consensuada o que ha sido diseñada conjunto con los usuarios distintos de, del proyecto, porque este proyecto tiene como uno de los elementos principales que los usuarios finales de la información, los usuarios finales no van a ser los servicios meteorológicos, los usuarios finales van a ser los distintos sectores el sector, el sector agrícola, el sector turismo, el sector agua, es decir, los distintos eh, eh, interesados en utilizar esta información. Para ello se, lle se llevaron a cabo talleres para definir qué parámetros son interesantes en una región y, por otra parte, otros talleres para presentar los resultados y las características de los mismos. Otros elementos que ha tenido este, este proyecto han sido el recuperar la información climatológica existente en la región o sistematizarla. Si la información climatológica de base difícilmente vamos a poder extrapolar cómo va a ser el clima en el futuro. Y esto es algo que, si, si no se tiene en cuenta, se puede, se puede acabar perdiendo. Es decir, los datos muchas, muchas veces no están digitalizados, están en formato papel. Y estos, más pronto que tarde, acabarán desapareciendo. Por lo tanto, es también un interés dentro de este proyecto y la recuperar datos pues, ahí donde fuera necesario y donde fuera posible. Y por otra parte, ya veremos un poquito, no utilizar únicamente uno, dos, tres escenarios de cambio climático, sino utilizar cuantos fueran posibles para tener cuanta más información fuera posible para las distintas utilizaciones que pueda haber. Y por supuesto que estos resultados, pues al final, fueran fácilmente accesibles, es decir, que cualquiera persona interesada, o cualquier sector interesado pudiera llegar o pueda llegar a verlos y para ello, pues si diseñó un visor web que luego tuviéramos más en detalle, que, que permite acceder a toda esta información. He comentado que es importante destacar en este proyecto que no hay no hay una o dos proyecciones, hay 45 proyecciones diferentes, es decir, 45 escenarios de cambio climático futuros obtenidos de distintas maneras, bien por métodos de, re de regeneración dinámica a partir del proyecto CORDES que ya existen, o bien calculados eh, a dos para el proyecto, bien métodos análogos, bien métodos de regresión, pero finalmente lo que, lo que nos permite es, sobre todo, poder actuar sobre, sobre algo que es muy importante cuando estamos hablando de cambio climático, de, estamos hablando de qué es lo que va a ocurrir de aquí a 30, 40, 100 años en el futuro. Y es hasta qué punto la información que tenemos es fiable o no. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en estas dos gráficas. En la gráfica esta de cómo va a volar la temperatura a lo largo de los años, desde ahora hasta el 2100, pues podemos ver que los distintos modelos, que son las líneas punteadas más más suaves, tienen diferencias, pero todos ellos, la tendencia de todos ellos, es a que la temperatura va a ir subiendo. O más o menos, pero va a ir subiendo. Si nos restringiéramos a un único modelo, bueno, que nos marcara, en cualquier caso, la temperatura tendría que subir. Pero, en cambio, otro parámetro muy importante, como es la precipitación, pues aquí podemos ver que, dependiendo de qué modelo estemos utilizando, bien podríamos esperar valores más altos de los que tenemos ahora, bien valores más bajos. Es decir, que la incertidumbre, el grado de incertidumbre es muchísimo más alta y por lo tanto hay que hacer una interpretación con mucho más cuidado acerca de los, de los valores que nos están dando eh, las, las distintas proyecciones en cuanto a la precipitación. Es decir, habrá que ver hasta qué punto el modelo o los modelos que estemos utilizando se están adaptando mejor o peor a lo que nos están, están marcando. Ya digo que esto es un elemento importante dentro de este, de este proyecto. El otro elemento importante que veremos a continuación pues, es cómo poder acceder a esta información. Y que va a estar pues, a través del visor que se ha diseñado y que está alojado en la página del Centro Clima, gestionado por el CRRH, y que está basado ya en el visor que se utilizó desde hace muchos años en España, el visor de, de escenarios de cambio climático de la TECA, y que es muy parecido al visor que ha, que ha puesto en marcha el IPCC a escala global. Y ya por último, pues bueno, ¿cómo esperamos que evolucione este proyecto? Por una parte, es consolidando este grupo de trabajo regional entre los, de los distintos técnicos de los servicios meteorológicos, manteniendo el visor, dando respuesta a los usuarios, es decir, el visor tiene un apartado que permite preguntar acerca de nuevas necesidades, nueva o interpretación, todo esto hay que, hay que ir eh, respondiendo, informando a los distintos sectores de usuarios. Por supuesto, actualizar los escenarios conforme a las nuevas salidas de, de, los nuevos, de, de las nuevas pasadas de de la R6 y también elaborar productos que vayan surgiendo a medida que vayan viéndose las nuevas necesidades y que los van a ir dando o los van a ir pidiendo eh, los distintos diferentes usuarios. Actualmente ya se está empezando a trabajar pues, dentro del sector eh, de agro, agrometología, de transporte agrícola, estos pues, nuevos productos son los que se necesitan. Y por supuesto, ya para acabar, eh, siempre es necesario el crear grupos interdisciplinares entre los que generan la información y los que van a utilizar la información. De carácter bien nacional o bien de carácter regional. Y ahora, pues, ya me gustaría dar la palabra, pasar la palabra a Berta, a Berta Almedo para que nos cuente cómo se puede ver esta información a través de, del visor general del producto. Berta Hola, muy buenos días, muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Eh, eh, como comentó Jorge, nosotros vamos a presentarle un poco eh, cómo trabajar eh, directamente con el visor. Eh, como dijo, pues los países centroamericanos están aglutinados en el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, que es una instancia del sistema de la integración centroamericana. Aquí le listo los nombres de los países o de las instituciones que están trabajando como parte del proyecto eh, de generación de escenarios de cambio climático para Centroamérica. Y que eh, también nuestros miembros son parte de la Organización Meteorológica Mundial, lo que permite pues, integrar alianzas, generar sinergias y eh, trabajar en desarrollo de una parte científica tan importante para la toma de decisiones informadas. Um, en cuanto a, a por qué el visor, eh, Jorge lo comentó, pero yo quisiera comentarles que hacer reducción de escala de escenarios de cambio climático eh, nos quedábamos eh, con estos resultados que son los que salen a nivel eh, global, ¿verdad? Si hacíamos una reducción sobre Centroamérica, veíamos que teníamos algunos puntos que daban eh, um, información sobre Centroamérica. Con la consecuente eh, pérdida de distinción entre comportamientos esperados diferentes entre regiones del Pacífico y el Caribe, más al norte o más al sur de Centroamérica. Y por esto era necesario pasar de esa escala que estamos viendo aquí, donde está la flecha en rojo, a eh, esta escala que tenemos en la parte de aquí abajo, donde, eh, como bien dijo Jorge, pues podemos tener una escala de 50 y de 10 kilómetros y de 5, dependiendo de la variable con la que estemos trabajando y dependiendo también eh, de los modelos con los que estemos trabajando. Con esto en mente, entonces, ¿por qué era genera necesario generar escenarios de cambio climático? Como bien lo dijo Jorge, y creo que en la presentación de Roger quedó también eh, muy ejemplificado por qué es necesario hacer esa reducción de escala para generar escenarios de cambio climático. Y es porque tenemos que tomar decisiones, hay que trabajar en los temas de adaptación y ver cómo esos impactos del cambio climático van a afectar a los distintos sectores socioeconómicos, y aquí pues el caso del agua y el caso del sector agropecuario, entre otros muchos. La plataforma, como bien dijo Jorge, está alojada en nuestra eh, plataforma centroclima.org, no les voy a dar detalles de eso, quisiera pasar directamente a ver, pues que como bien dijo Jorge, también tenemos eh, aquí, esto es lo que vamos a encontrar cuando entramos ya a la plataforma, tenemos que hacer una selección de modelos. Eh, dentro de los cuales vamos a tener modelos dinámicos, que es la selección de CORDEX, para los cuales hay eh, 11 eh, productos de modelo, más el promedio de todos ellos. Eh, en cuanto a los modelos análogos, también tenemos 17 modelos, más el promedio de todos estos modelos análogos y en el caso de los modelos de regresión también, que son o sea, dos series de modelos estadísticos, lo que nos suman 45 resultados. Posterior a la selección del modelo, tenemos que hacer entonces la selección de la variable con la que queremos trabajar, y como ustedes verán, tenemos un grupo eh, bastante eh, importante de variables eh, con las que se está trabajando, con las que trabaja, eh, el sistema y eh, son eh, en el caso de la temperatura hay 14 variables que están relacionadas con la temperatura para las cuales se genera escenarios eh, de, de clima. Eh, en el caso de la precipitación son 11 variables relacionadas con ellas pasando por cantidad de lluvia, número consecutivo de días sin lluvias, intensidad de la precipitación, entre otras. Y en el caso de viento se tienen tres variables, en medio, máximo y máximo del máximo, ¿verdad? Y en el caso eh, también hay otras nueve variables como que este, pueden estar relacionadas con el tema de la nubosidad, de la evaporación, de la escorrentía. Entonces es... Eh, muy eh, sustanciosa los productos que tiene este visor de escenarios climáticos porque eh, tenemos eh, 34 variables ¿verdad? Eh, de las cuales se puede obtener eh, producto. Una vez que nosotros seleccionamos la variable, tenemos entonces también que tomar en cuenta eh, el tema de los escenarios de escenarios, de la sensibilidad de los modelos, es decir, cómo, cómo se espera que nos hayamos adecuado con las políticas. Entonces aquí podemos pasar de los escenarios desde 2.6 hasta 8.5, pasando por 4.5 y por 6, que son los escenarios de sensibilidad que también eh, se pueden eh, seleccionar dentro de este visor. Eh, como ustedes, bueno, esto lo, lo pueden ver aquí, se los dejo en la, plata, en la presentación, ¿verdad? Y podemos pasar entonces a la selección del periodo con el que vamos a trabajar. Este puede ser para un año, para tres meses, para seis meses y seleccionamos el primer eh, eh, periodo. ¿Verdad? Es donde comienza el periodo con el que queremos trabajar y le damos 12 si queremos que sea para un año o 3 si queremos que sea para tres meses o eh, simplemente seleccionamos el mes y podemos trabajar con ellos. Lo interesante de esto es que eh, luego de la selección de, de toda esta selección vamos a ver con qué espacio geográfico nosotros vamos a trabajar. Entonces, hacemos la selección de los países tal como se ve aquí, pero además de eso podemos incluir la categoría de mostrar por departamentos y además de eso podemos una, hacer una selección por polígonos, o sea, una selección que no está dentro de todas las anteriores. Eh, como ustedes verán, pues pasar a tener resoluciones, por ejemplo, en el caso de El Salvador, donde tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete eh, grillas que, que van a dar eh, resultados por sobre El Salvador, pues es muy diferente de quedarnos con eh, resultados eh, globales. Luego de haber seleccionado el área geográfica, entonces ya vamos a venir con la descarga de la información y aquí pueden observar que una vez que hemos seleccionado podemos tener todas estas opciones para la descarga de información. Puede ser eh, des la descarga en imágenes o también puede ser la descarga en eh, formatos de texto CSV que eh, nos permite manipular todos los datos que están, que generan estas gráficas, podemos tenerlos en formatos de texto para poder trabajarlos en formatos CSV, perdón, para que los podamos eh, manipular y eh, trabajarlos eh, adaptando estos escenarios o viendo escenarios de riesgo de alguna actividad de la cual tengamos interés. Eh, acá voy a mostrarles rápidamente... Eh, ¿Verdad? Un, un resultado, quizás me voy a detener un poquito más eh, en esto, eh, solo para que veamos eh, la potencia y lo valioso que tiene este visor, porque estamos trabajando aquí con todos los escenarios que está produciendo la herramienta, lo que nos permite entonces tener un abanico muy amplio de la incertidumbre, que es uno de los elementos muy importantes y que la Organización Meteorológica Mundial ha insistido mucho en esto, en poder transmitir la incertidumbre de estos escenarios a nuestros usuarios. Aquí tenemos el punto de cero, como pueden observar, esta es una, la variable temperatura, eh, aquí ya en, en este punto rojo ya empezamos a tener un comportamiento con incrementos superiores a los 2 grados centígrados. Eh, Pueden observar acá todo el abanico de, de incertidumbre, esta rayita que está acá, la naranja, es eh, el escenario de dos grados y con esto pues, podemos darnos cuenta de que eh, estamos a muy poco verdad de poder sobrepasar esa barrera. Eh, teníamos acá el análisis de cambio de temperatura para también eh, la misma zona y la misma estación, solo que una era anual y otro era mensual. Por cuestiones de tiempo no vamos a, a enfatizar en eso. Acá tenemos eh, cambio en los patrones de precipitación en la zona de Huehuetenango en Guatemala y también otra zona con contrastante que es la zona de Los Santos en Panamá y donde ustedes podrán observar en estas líneas rojas de que en una se observa, eh, como lo dijo, creo que Jorge y que Roger también han insistido en el tema de que la, la, la lluvia tiene un comportamiento un poco más diferenciado que la temperatura dependiendo de dónde estemos trabajando. Entonces acá hacia el final del periodo podemos observar que el promedio de los escenarios nos indica eh, descensos en la misma para Huehuetenango y sin embargo para la zona de Los Santos en Panamá que es una zona con un comportamiento de lluvia bastante reducido pues eh, pareciera un escenario positivo esto donde no se observa una tendencia clara al déficit de precipitación. Entonces, cosas como estas podemos nosotros eh, obtener o descargar de la plataforma. Esta es una imagen de cómo saldrían en Excel y acá les dejo eh, las muchas aplicaciones que pueden tener estos resultados. También lo comentaba Roger que eh, la parte de ciencia de los escenarios de cambio climático eh, tiene una aplicación en todos, en prácticamente todos los sectores económicos que tengan una actividad que está relacionada con el comportamiento del clima, así que eh, eh, luego de esta plataforma tenemos el reto de difundirla y ver cómo eh, podemos en Centroamérica trabajar bajo los mismos estándares, bajo los mismos escenarios, para que eh, nuestra región centroamericana incluso pueda verse más fuerte en las discusiones de cambio climático y que quizás podamos tener posturas regionales, pero solo a través de una plataforma homologada con un proceso común de desarrollo eh, donde podamos comparar los resultados entre un país y otro no los va a permitir. Agradezco muchísimo, gracias, lamento Sara, creo que me pasé un minutito, gracias, muy buenos días y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Eh, llegamos al espacio de debate, eh, si eh, las personas eh, que están participando en esta sesión tienen alguna pregunta para los panelistas o quieren hacer algún comentario, les pedimos por favor que utilicen el chat de la sesión eh, y de ahí las podemos recuperar. Muy bien. Aquí, eh, bueno, aquí acaban de llegar unas preguntas. Eh, si les parece, se las voy comentando. La primera es para Roger eh, y dice eh, en la planificación nacional de adaptabilidad del Perú tomaron en cuenta la incidencia de los impactos de los sismos y su recurrencia. Hay tres preguntas para ti, Roger. ¿Quieres que leamos las tres y las respondes. Las están en el chat. La segunda, bueno, continúa. Y la incidencia de la disposición de residuos urbanos en el Perú, dado que estos generan grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Y la tercera pregunta dice, ¿qué acciones se están tomando actualmente sobre estos temas? Si quieres, te paso la palabra, Roger. Adelante. Sí, esto voy a responderlas así en, de forma de forma integrada. Esto, muchas gracias por las consultas. Eh, de forma específica, no hemos tomado los, los los sismos por la misma por la misma naturaleza del Plan Nacional de Adaptación. Recordemos que esto la adaptación al cambio climático responde a peligros asociados al cambio climático. Sin embargo, sin embargo explicaba que cuando hemos hecho el análisis de riesgo eh, hemos partido de modelos conceptuales por cada área temática. ¿no? La, pregunta, eh, la pregunta en sencillo es ¿cómo los factores de riesgo en términos de peligros, exposición, vulnerabilidad ante el cambio climático eh, impacta sobre cada área temática? Por ejemplo, en agua, en salud, en pesca, entre otros. Entonces, en función de eso hemos em empezado a desagregar la información y las variables que entran por cada uno de estos factores. Y a eso le hemos sumado eh, lo que nosotros le denominamos daños, daños ambientales, ¿no? que es como otra, otra ramita más y, y ahí entran otro tipo de presiones antrópicas, como por ejemplo el tema de esto, eh, contaminación ambiental, deforestación, sobrepastoreo, entre otros. ¿Por qué hemos tomado en cuenta ese, ese, ese otro ítem de daños ambientales? Porque en nuestra concepción también vemos que esas presiones antrópicas influyen en la dinámica de la exposición y de la vulnerabilidad y por tanto repercuten en la exacerbación, claro está, en los riesgos. Entonces de esa forma esto, hemos podido eh, tomar en cuenta esto esos otros daños ambientales que inciden en el comportamiento en el comportamiento de riesgo. no Esto, Aquí la pregunta es, ¿y la incidencia de residuos sólidos? Bueno, está dentro de daños ambientales dependiendo de la problemática de cada, de cada, área, de cada área temática. ¿no? ¿Qué se están tomando sobre, sobre el tema? Bueno, como es una pregunta muy, muy específica, lo que puedo señalar es que existe toda una una política nacional de residuos sólidos, pero que creo que no forma parte del foco de, de atención, Quizá lo que yo puedo mencionar con fines de, de adaptación es que tenemos todo un conjunto de 92 medidas de adaptación al cambio climático que están centradas en estas cinco áreas temáticas, eh, agua, salud, pesca y agricultura, agricultura y bosques, Adicional, adicionalmente dos nuevas áreas temáticas con turismo y transportes, que... Eh, cuya composición de medidas nace, nace de la consideración de esta información de escenarios climáticos y de escenarios de riesgos que son la base justamente para la identificación de estas medidas de adaptación. Entonces, en función de, esta, de estas programaciones tentativas, que así lo denominamos no, nosotros, eh, ya se empiezan a establecer una serie de mecanismos, tanto estatales como no estatales, que, a, que pueden ayudar a su, y, a su implementación, progresiva y, y continua. Gracias. Muchas gracias, Roger. Eh, estas preguntas han sido formuladas por José Ginocchio desde Salta, Argentina, y también las, eh, las dos próximas, eh, una para Jorge, que voy a leer ahora. Eh, tu pregunta, Jorge, es: ¿hay posibilidades de generar grupos de trabajo con escalas regionales, provincias, departamentos o municipios de un país que no sea miembro, como es el caso de Argentina? Bueno, realmente, eh, Argentina es miembro, obviamente, de la comunidad iberoamericana y, por lo tanto, es miembro tanto de la CIMED, de la Conferencia de Miembros de los Directores de Meteorológicos, como de la COVID, como de la RUO. Eh, y el proyecto en concreto que se ha desarrollado en Centroamérica surgió como una necesidad plasmada en estas reuniones entre las tres redes, pero no exclusivamente para Centroamérica, es decir, que Centroamérica es donde primero se ha, se ha podido desarrollar, pero no hay ningún impedimento para poder llevar a cabo un proyecto muy parecido o similar al que al que se ha hecho que hemos visto aquí en cualquier otra zona de, de Iberoamérica, bien de manera nacional, bien de forma regional y de hecho una de las de las posibilidades que o de las líneas de trabajo que se tiene en marcha dentro de la CINED, es el replicar este proyecto centroamericano pues, en otras zonas, como podría ser el sudeste de Sudamérica, donde evidentemente está Argentina, o en la zona andina. Pero por supuesto no hay ningún problema, bueno, de hecho sería eh, lo deseable, en replicar este tipo de proyectos y por supuesto eh, a las que sean útiles pues, hasta la escala local, hasta, hasta, hasta donde debe decir la ciencia. Evidentemente no podemos ir más allá de lo que nos debe decir la ciencia, pero hasta donde tengamos el límite, hasta ahí tenemos que ir. Muchas gracias Jorge. Eh, la siguiente pregunta es para Berta, pero ustedes deciden quién la quiere contestar. Eh, dice, ¿de qué manera se puede incluir a la plataforma Sudamérica? Creo que ya Jorge avanzó en, en, esa, en esa respuesta. Gracias. Perfecto. Muy bien. Eh, no hay eh, más preguntas en el chat. Eh, creo que el último comentario de José también quedó respondido, ¿no? Eh, además del grupo de, de Centroamérica, que es un grupo específico, hay un marco más amplio, que es eh, la red iberoamericana de, de la CIMET, en el que se pueden plantear este tipo de proyectos. Y, eh, y de hecho, en, eh, en la reunión de las redes iberoamericanas que se celebró en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, eh, donde participó Argentina y otros países de la región, este también fue un tema que salió eh, resaltado ¿no? como una línea de acción. Por supuesto, salió, y ha, y ha comentado que no es un proyecto que saliera únicamente para Centroamérica, en las reuniones que se han hecho tanto para, el, para Centroamérica, el Caribe Hispano y México, o bien para Sudamérica, en los dos salió como una necesidad eh, este tipo de proyectos, y por lo tanto, pues bueno, es cuestión de, de, de organizarlo para para poderlos para poderlo llevar adelante. Yo creo Jorge que, perdón que me robe la palabra, pero eh, potenciar esto a nivel de Latinoamérica sería un beneficio enorme porque esto nos podría permitir ir como eh, un grupo grande de países con eh, eh, vernos más poderosos cuando vamos a discutir dentro de estas, eh, eh, dentro de las reuniones de cambio climático Poder hacer negociaciones que eh, nos den un, po un poco de mayor peso específico dentro de las mismas porque en muchos casos países que vamos a tener los mismos, las, vamos a estar afectados por los mismos riesgos, podemos eh, aglutinarnos y poder ir a negociar. Eh, en masa, de manera integrada, que es lo que aspiramos que podamos hacer en la región centroamericana con estos escenarios. Así que imagínate ir Latinoamérica, cinco o seis países con, con riesgos. Eh, sería eh, muy, muy interesante poder tenerlo a toda Latinoamérica. Sí, efectivamente, si, si me permites, eh, una de las virtudes del proyecto centroamericano es que quita las fronteras. Eh, Exacto. Es decir, cuando los mismos escenarios de Honduras son los escenarios del Salvador, no, hay, no, hay, no, no depende de qué metodología se ha utilizado. Y esto, evidentemente, se está por la abre a muchas más zonas. En muchas más zonas donde se, se aumenta la homogeneidad de la información que se puede disponer. Y por lo tanto, la, como dice Berta, las posibilidades de, de presentar posturas comunes dentro ya de niveles muy altos de negociación, pues se pues incrementa. Se incrementa porque pasamos a tener una voz no única pero sí si una voz muy homogénea. Bueno, yo resaltaría algo que ha dicho Roger, que creo que es muy importante y es eh, la conexión, ¿no? la importancia de, del trabajo coordinado entre los servicios meteorológicos y, y los ministerios de medio ambiente y direcciones de cambio climático eh, para, por una parte, generar ¿no? eh, los escenarios con la mejor información y ciencia disponible, y por otra, eh, que puedan ser utilizados para generar las eh, mejores políticas eh, que se pueden realizar ¿no? con, eh, con las condiciones que tenemos. ¿no? Y en segundo lugar, eh, lo que comentaban Jorge y Berta, ¿no? de la importancia de contar con escenarios eh, que puedan ser eh, comparables más allá de las fronteras de un país ¿no? y que puedan hacer análisis desde escalas locales, a escalas nacionales y escalas regionales. Bueno, si, si nadie quiere añadir un. Berta, adelante. Eh, yo solo quiero aprovechar este escenario, Sara, darles las gracias a ustedes. Me parece que estamos dando pasos muy positivos para contribuir con el desarrollo y sacar adelante nuestra región centroamericana y, y la región latinoamericana. Tenemos fondos limitados para todos, tenemos presupuestos nacionales reducidos con que se han ido cambiando, direccionándose a otras actividades. Lo que hace que optimicemos el uso de los recursos y yo creo que el poder sacar conclusiones, el que el trabajo que hace una instancia técnica puede estar a total disposición de un Ministerio de Ambiente, de un Ministerio de Agricultura y que ese trabajo científico de muy, muy alto nivel eh, pueda formar parte de las comunicaciones nacionales, de los NDCs y de toda la política de adaptación que se trabaja en un país. Eso a, contribuiría mucho, eh, en el caso de Centroamérica, con el eslogan que, que se tiene que es integrar la integración, pero contribuiría mucho a, a optimizar los recursos de proyectos de los cooperantes, de las instituciones nacionales y de hecho, pues tenemos que trabajar con instituciones hermanas. Eh, qué bonito que Perú nos presenta un ejemplo valiosísimo de eso, que pudiéramos hacer réplica en otros países de la región. Y, y me perdonan los de, los de Sudamérica, pero conozco más los ejemplos de Centroamérica. Entonces sí creo que es necesario eh, aprovechar este espacio para que de aquí nosotros, eh, los de las tres redes sacam, salga, salgamos pensando en cosas que podemos nacio, hacer nacionalmente para eh, mejorar eh, las sinergias de trabajo y la optimización en todos los proyectos que estemos trabajando con el tema de cambio climático. Así que esto. muchas gracias por el espacio y gracias por permitirme la palabra. Gracias. Sí, Sí, Aquí nada más comentar que desde República Dominicana eh, nos cuentan por el chat que han iniciado la actualización de escenarios de cambio climático, integrando más variables, además de lluvias y temperaturas como es el viento y el aumento del nivel del mar. Pues esperamos que, que su experiencia sea muy exitosa y estaremos atentos a, a conocerla con mayor detalle. Y yo creo que sin más eh, vamos a ir cerrando la sesión, entonces... Eh, agradecemos eh, muchísimo eh, la participación de, de todos los espectadores y espectadoras que han participado en esta sesión eh, a los panelistas por su tiempo y todo lo que nos han contado y por supuesto al, al Centro de Formación de la Antigua que están con el equipo técnico eh, dando seguimiento a la sesión y bueno, pues a la organización de la semana medioambiental iberoamericana, la Oficina Española de Cambio Climático, al SEGIF. Muchas gracias a, a todas y todos.